¿Qué tal, Claro Parceros? A todos mis claromores y a todo el mundo. Quiero contarles que me encuentro aquí con este señor Manuel Medrano. Hermano, bienvenido a Claro Música. Hace tanto calor aquí. Vamos a hacer algo que yo denomino el top 3 para este y que con un pedacito de algunas de las canciones. Yo quiero que me des el top 3 de artistas favoritos, pero ojo, Manuel. No se me vaya a ir, bro. A artistas gringos ni europeos, yo quiero que me digas latinos. Del 3 al 1, artistas favoritos. Leona Reggi. Ajá. Nos dimos todo lo que se nos dio. Diamante ¿Duro? eléctrico. Juan Pablo Vega. Uf. Duro, duro. duro. Y no, por si sí, como Pablo, ella es un crack. A mí me gusta la canción que dice: Hace una hora que te extraño. medito en todo aquello. Yo... Sí, justo, es duro. <risa> y me... no es. Chévere. Oye, bueno. Buen Oye. Oye, y el top 3 de productores, del 3 al 1, productores musicales. Estaría. Mike Rogers. Okay. Que trabajé con él. Y duro genial lo que ha hecho es, es, me gusta Benny blanco pero es, es norteamericano pero, sí, sí, pero, carpo, pero siento que es muy cabrón y, y Juan Pablo es la verga y galeano es es blanco también ¿Estuvieras aquí?